les quiero mostrar un poco de mi viaje a Busan Busan es una ciudad que está al sur de Seúl Algunas veces yo le he mostrado algunas imágenes de cuando he viajado La última vez que fui a Busan fue el año pasado Para el Master de BTS Y con mi mamá también fuimos de vacaciones Entre el tren y el avión eh, Estuve viendo un poco las políticas que tenían Respecto a ustedes, saben qué es lo que anda dando vuelta en el mundo Y me pareció que el avión era bastante bueno Los métodos que tienen como de prevención también De, de escaneo, de resguardamiento la seguridad de los pasajeros y etcétera etcétera como también ustedes quizá habrán leído en las noticias Corea está en este proceso también de adaptarse un poco a este nuevo como forma de hacer como viajes entre comillas ya la industria de los viajes de avión en este caso eh, está ya está retomando la normalidad casi absoluta o sea ya lleva un par de meses donde ya los viajes nacionales ya son básicamente cosas muy comunes y donde los coreanos ya están usando la aerolínea como cualquier otro medio de transporte en el fondo Como ustedes sabrán también Los aviones siempre son El medio de transporte más seguro Dentro de todos los medios de transporte Que existen en el mundo El avión siempre va a ser el más seguro Quiero que me acompañen en este viaje Les voy a mostrar también En los tiempos libres Que tenga un poco de las imágenes De lo que hago en Busan o no hoy manteniendo toda la media De las precauciones eh, Que se tienen que tener Obviamente el uso de la mascarilla Traje mi desinfectante Lo que también me deja muy tranquilo Es que durante la última Ya casi mes Acá en Corea Casos han sido casi nulos o sea no estoy diciendo ceros pero son muy muy bajos y una vez más me da un poco de alegría decir de que el tema está bastante controlado acá en, en Corea es un proceso que hay que empezar a vivir de a poco que muchos países yo sé que también lo están empezando a vivir de a poco países como Nueva Zelanda Hong Kong, Corea que son países que han sido o sea han sido la vitrina internacional de cómo se trata este tema Como les digo me deja muy tranquilo Así que ahí les voy a ir mostrando algunas imágenes Y acompáñenme en este viaje Nos vemos en Busan porque además me voy a encontrar también allá eh, Con la Clau y con Nalu Nalu me está acompañando ahora acá en el aeropuerto Y me voy a encontrar con la Clau allá en Busan Así que eso Ahora vamos a entrar al avión Y están con estas pistolitas que son ¿Cómo se llama? Eh... Para checar temperatura Eso Así que mostramos nuestro pasaje Nos chequea la temperatura Y que todo esté en orden ella, ella había, dejado... oh God, mi mi ella había dejado su bolso en la silla. Ella. Con mi cámara. Pero, estamos en Corea. Sí, no pasa nada. Como siempre en mi vídeo y como han visto siempre en mi video, me toca el puto bus. En pobreza, no, Entonces tenemos que tomar un bus que nos va a llevar hasta el avión. Y detesto eso en realidad, pero como que... Ah, okay. Ya, ahora nos vamos a subir a este avión de Jeju Air que nos va a llevar a eh, Busan. <risa> <risa> un avión de Jeju que nos va a llevar a Busan, gracias. Qué triste. Oye, me acabo de dar cuenta de un detalle que lo voy a investigar en internet porque me parece súper entretenido. Eh, los techos acá en esta ciudad de los edificios son casi todos azules Y en Seúl son casi todos verdes weón. Voy a investigar por qué pasa ese fenómeno Porque sé que debe tener alguna explicación Pero no sé, es como raro ya llegamos oye la salida es como super nada es como eh, puertas bien, lárgate la mano de la mano, mira igual hay un señor cuidando, nosotros vamos a ver no, no, no, si sí. ah. esto es? ah, okay. Ah, tengo eh, un poco de frío Pero es porque es la primera O sea llevo como un año sin así me en el mar Entonces como que yo creo que eh, por eso tengo como miedo ¡Ah concheto! Ah. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se, enteró, se, enteró, se, enteró, se enteró Conch no ¡Ah! ¡Se enteró! ¡Ah! ¡No! Hola, ¿cómo están hoy? Perdonen mi pelo Acá en la piscina del Hotel Hayat Como pueden ver está súper desocupado, no hay casi nadie Y eso lo encuentro muy genial Estaba hoy acá con la Nalu eh, Me invitó así como a pasar la tarde acá Y después vamos a ir a la cafetería del padre de Jimin Aprovechando que estamos acá en Busan Ya ahora estoy alistándome como en el último tiempo que me queda Y yo creo que ahora ya voy a eh, terminar como el día Ya relajándome aquí en la piscina Y luego eh, yéndome a Seoul nuevamente Ya, esta es la piscina Básicamente, está súper bonita Y la vista que tenemos allá es muy genial también Así que se la voy a mostrar un poquitito Se supone que esta cosa debiese cubrir todo mi pelo Pero eh, no sé, como que soy tan cabezón Que esto me... Ay, Dios mío, santo. yo estas tallas coreanas Yo, eh, hola Quiero mostrar también que compré este café americano Que es un cold brew Compré el de Jimin Compré el de Jin, que ya me lo tomé Y le compré uno a la Nalu Que es el de V, que está... Ahí. aquí está la vista a este puente, eh, uno de los puentes como más como famosos que hay acá en Busan pero bueno, es el puente este video va a terminar con la visita a la cafetería magnate eh, que como salió la noticia, yo la verdad tampoco sabía mucho respecto a esto pero me mandaron la noticia y me dijeron que podía quizá aprovechar si es que algún día venía Busan de visitar la cafetería que salió en mucho las noticias que había hecho el padre de Jimin acá en Busan. Bueno, como muchos sabrán, Jimin y su familia es originaria de esta ciudad, de esta hermosa ciudad llamada Busan. Me gustaría eh, llevarlos para poder conocerla, para que puedan verla un poquito. Así que yo creo que voy a tomarme mi café y voy a quedarme así como un rato chill, como se dice, así como estando normal, la cafetería yo ya entré la verdad y por dentro la cafetería es muy linda porque tiene un concepto como que toman todo como, hay como les puedo contar como muchos de los artefactos y elementos como eléctricos de los años 60, 70, como que los reutilizaron y los reconvierten y de verdad es muy, muy lindo como el concepto que tiene la cafetería les voy a dejar la dirección acá abajo para que si es que algún día llegan a venir y esta cafetería sigue abierta, puedan tener también la chance de venir porque es muy bonita, los precios también están súper buenos Y lo mejor de todo es muy grande Es súper súper grande Entonces como que en realidad puedes como Estar en diferentes sectores Y puedes como disfrutar tu café O de la rica comida que aquí venden eh, Dependiendo en el sector en el que esté Hay como una decoración o algo diferente También me mandaron mensajes por Instagram Diciéndome como, oye, ¿podrías aprovechar de ir a esto? Y mostrarnos cómo es la cafetería Porque querían como ver imágenes Oye, Nisi, pero les mostré que pedí un ice americano. Este me costó como 5 dólares, que es lo que vale en todas partes. Así que muy genial el precio. Y los pastelitos, ese es un croissant. Y este es una palmera. ¿Cómo le llaman ustedes en México o en Perú? Eh, Orejitas. Orejitas, Nosotros le llamamos como palmeritas. Y hoy oh, me encantan, son muy ricas. Así que Danalu me regaló la mitad de su palmera. Y eso. Es que ya lo vi con, con, con hambre y medio pesado. Con Seba nos llevamos pesado, ¿eh? No pensé que yo estoy. Molestando. Si le contara todo lo que él me dice? Año no ni. Pero porque soy buena, buena persona. Te voy a decir el Goodbye Sister coreano. <risa> me regaló este cold brew Este café que es de V Como siempre les digo, muchas gracias por Haber visto este video eh, Recuerda acá abajo suscribirse en el botoncito rojo Si quieres ser miembro del canal Y acceder a lives exclusivos A videoconferencias por Zoom O material más exclusivo Puede hacerse miembro del canal en el botón unirse Y no olvide dejarle un like y un comentario acá abajo Así que eso, pues. muchas gracias y que estén muy muy bien Nos vemos, bye bye